Una raíz cuadrada y una raíz cúbica son radicales. En esta parte escribimos el índice. Si es un 2 no se escribe, pero si es un 3 o cualquier otro número, sí hay que escribirlo. Dentro del símbolo de raíz escribimos el radicando. Por ejemplo, el radicando puede ser un 8. Esta es la raíz cúbica porque tiene un índice 3, también se puede llamar radical de índice 3 de 8, porque el radicando es 8. Esta es la raíz quinta o radical de índice 5 de 15, porque el radicando es 15. Calcular la raíz cúbica de 8 es bastante sencillo. Solo hay que encontrar un número que elevado a 3 que es el índice de 8, que es el radicando. Si probamos con el 1, 1 elevado a 3 no da 8, pero 2 elevado a 3, que es 2 por 2 por 2, sí da 8. Así pues, la raíz cúbica de 8 es 2. Solo hay que tomar el valor positivo, ya que si calculamos Menos 2 elevado a 3 da menos 8, que no coincide con el radicando. Calcular la raíz quinta de 15 o el radical de índice 5 de 15 no es tan sencillo. Habría que encontrar un número que elevado a 5 es el índice de 15, que es el radicando. 1 elevado a 5 da 1. 2 elevado a 5, 2 por 2 por 2 por 2 por 2, es 8, como hemos visto antes, por 4, es decir, 32, y me paso de 15. Con el 1 no llego, con el 2 me paso. Eso quiere decir que la raíz quinta de 15 es un 1 y pico. Si quiero encontrar los decimales tengo que ir probando con 1,1 elevado a 5, 1,2 elevado a 5 hasta que me arrime lo más posible a 15. Para calcular la raíz cuarta de índice 4 de 81, que sería el radicando, tenemos que encontrar un número. que elevado a 4, que es el índice de 81, que es el radicante. Si probamos con 1, 1 elevado a 4 da 1. 2 elevado a 4, que es 2 por 2 por 2 por 2, no da 81, da 16. Si probamos con 3, 3 elevado a 4 es 3 por 3 por 3 por 3, es decir, 9. 9, 81. El 3 sí nos sirve. Como el índice es par, hay que vigilar con los signos del resultado, ya que menos 3 elevado a 4 también da 81. Recordad que un negativo que se multiplica por sí mismo cuatro veces, o un número par, se convierte en positivo puesto que menos por menos es más. Así pues, tenemos dos posibles soluciones, la positiva y la negativa, más menos 3. El 3 es la raíz cuarta de 81 y el menos 3 también es la raíz cuarta de 81. Otra manera de calcular radicales es factorizar el radicando, en este caso el 729. Para factorizar el 729 recordamos los criterios de divisibilidad, como acaba en 9 no se puede dividir entre 2, no es 2 por algo. Si sumamos sus cifras, 7 más 2 más 9, vemos que da un múltiplo de 3, eso quiere decir que 729 se puede dividir entre 3 y por tanto podemos escribir 3 por un número. Dividimos 729 entre 3 para encontrar ese número. 7 entre 3 cabe a 2 y sobra 1. 12 entre 3 cabe a 4 y nos sobra. Y 9 entre 3 cabe a 3. Ahora repetimos el proceso con el 243. Si sumamos las cifras, da múltiplo de 3, se puede volver a dividir entre 3. Ponemos el 3 que teníamos, el 3 que sabemos que va a volver a ser un divisor y buscamos el nuevo número ¿ve? dividiendo. 24 entre 3 cabe a 8 y 3 entre 3 a 1. 81 sabemos que se descompone como un 9 por 9, así pues tenemos 3 por 3 que ya teníamos y el 9 por 9, que es el 81. Y el, 3, eh, el 9 sabemos que es un 3 a la 2. Por lo tanto, tendremos 3 elevado a 6. Ahora cambiamos el radicando por un 3 elevado a 6. Para hacer el cálculo tenemos que buscar un número que elevado a 3, que es el índice, nos dé 3 elevado a 6, que es el radicando. Por las propiedades de las potencias sabemos que para obtener ese 6, el 3 debe ir multiplicado por 2, la base, permanecería igual, es decir, 3 elevado a 2 elevado a 3 da 3 elevado a 6. Por lo tanto, la solución que buscábamos es 3 elevado a 2, que es 9. Si nos fijamos, el índice es impar, así que solo tomamos el signo que coincide con el radicando, en este caso positivo. La raíz cúbica de 729 es 9. Si os fijáis en el exponente del radicando 6 y en el índice de la raíz 3, veréis que 6 dividido 3 da 2. Es decir, que otra forma de hacer el cálculo sería pensar que este radical se puede escribir como un 3 elevado a 6 tercios, que es el 3 elevado a 2 que hemos visto antes, que daba 9.